Hola, bienvenidos a todos a este nuevo Café Consciente donde vamos a estar hablando de redefinir el éxito. Le damos la bienvenida a todos los oyentes de Paradigma Radio desde Bogotá, Colombia. Estamos en vivo desde varios países, iba a decir desde Argentina, pero la verdad que el único que está en Argentina me parece que soy yo. Estamos con colegas Hombre, de todo vos. el mundo que los van a estar conociendo exactamente ahora. Y vamos a estar conversando de eh, qué es el éxito, porque todo eso que nos dijeron tal vez... Estamos, como dije hoy en la presentación, escalando montañas, que luego cuando llegamos arriba nos encontramos solos, desahuciados y nos dimos cuenta que desperdiciamos 10 o 20 años de nuestra vida. Cuidado con la hipnosis de ese paradigma de pensar que el éxito es lo que nos dicen que es o lo que es para otro. Entonces de eso vamos a estar hablando, un tema que eh, propuso... Jairo Camayo, el director del Instituto de Coaching Internacional desde Colombia, que lo propuso y la verdad que todos agarramos enseguida porque es algo que, que nos importa, que nos interesa. Y si vos crees que no te interesa, pensá, ¿qué pasaría si dedicas 20 años de tu vida a algo y luego te diste cuenta que te equivocaste? Definitivamente estamos jugando, jugando prácticamente la vida, como decía... Eh, se me fue el nombre, un, un conferenciante se me fue el nombre, como decía el, el que escribió el libro La Vaca, Camilo Cruz, ahí está, cuando digo, yo conecté. Como decía Camilo Cruz, en el juego de la vida, no sé si vas a querer empatar o si vale la pena jugar por jugar, realmente tenemos que jugar a la excelencia, tenemos que jugar a ganar, a ganar, y ganar qué, ¿no? Porque acá estamos de vuelta, ¿en qué es el éxito? Ganar qué, qué queremos, qué estamos buscando, y dónde, y cómo, y qué no es, y todo eso vamos a estar hablando y tenemos, hoy tenemos post, Mira, hoy estoy como Oprah, tenemos un panel acá que ni te cuento Si estás viendo la repetición en YouTube acá, vas a ver que acabo de poner la imagen de todos los que, no tienen, eh, los que no tienen cámara las quieren activar, se los agradezco, así los ven también Lamentablemente hay algunos que están sin cámara Y es increíble el panel que tenemos acá de expertos, yo soy un teletubi al lado de ellos Y bueno, eh, lo único que tienen que hacer es clic abajo a la izquierda para activar el micrófono Tanto Alberto, Pat todos los que quieran ir presentándose. Vamos a empezar de izquierda a derecha, por como los tengo yo, así que te toca, Jairo, bienvenido, presentate, <ríe> comenta todo lo que quieras sobre vos, tu página web, todo, hace toda tu presentación, bueno, todo tuyo. Muchas gracias. Hoy voy a estar hablando más pausadamente y más tranquilo, por eh, causa de una disfonía que tengo en mi garganta, pero eh, me gusta mucho este tema y dije, le dije a Marcos, Voy a esforzarme de estar allí porque es un tema fascinante. Yo soy consultor y coach en desarrollo humano integral. Tengo 40 años de experiencia en este tema eh, a nivel nacional e internacional. He creado el, el Instituto de Coaching Internacional hace ocho años. Hemos visto muchos estudiantes pasar por ahí de todos los países es completamente virtual y en, lo, y en el último año vengo desarrollando junto también con Marcos, Gustavo Guerra y otros amigos, eh, desarrollando el programa internacional Business Coach. De modo que todo eso hacemos, trabajamos en conferencias en empresas, colegios, universidades, y donde quiera que nos, se nos presenta la oportunidad, y mucho trabajo virtual. Mucho trabajo virtual desde el 2000, estoy aquí en este proceso, 16 años, dándole. Gracias Jairo, Me, no, sabía, no sabía si estabas hablando vos o algún monstruo de alguna película, por... <risa> En serio, en serio. No, pensé que era un monstruo, pero no, eras vos, está bien. <risa> eh, Miguel, ¿cómo estás? Presentate todo tuyo. ¡Miguelito! Un saludo, ¿Sí? Miguelito. ¡Alberto! Mira dónde nos encontramos, hermano. En todas estamos, en todas, hermano. ¿Dijiste eh, quién? Eh. Vos, Miguel, dale, presentate. Oh, bien. Un saludo, un saludo, mi gente, este... No para todos aquí, eh, pero gracias primeramente a Marcos Montivero por la invitación y agradezco bastante lo que hacen para motivar este a los latinos, a los hispanos, decimos desde aquí de Norteamérica. Originalmente soy guatemalteco, nacionalizado aquí en Estados Unidos, orgullosamente norteamericano por eh, porque así lo permitió la vida y soy conferenciante y escritor de más de ocho, de ocho libros. Estamos por publicar tres en los siguientes meses, así que voy a tener más de diez libros. Y proveemos este conferencias, charlas, seminarios eh, en las áreas de desarrollo personal, liderazgo, organización, emprendimiento, finanzas, que es una de las áreas muy necesitadas en nuestra comunidad latina. Y todo lo que hacemos, lo hacemos desde Dallas, Texas. Estoy ubicado en Dallas, Texas. Viajamos en el mundo donde quiera las oportunidades nos permiten. Eh, he tenido el gran privilegio de trabajar junto con Alberto Pupo, eh, extraordinario conferenciante, buen espíritu. Le fascina eh, trabajar con la sonrisa. Que, que ayuda bastante a, a no solamente enfocarse y hablar de, de organización, éxito, sino también meter la risa, la risa como él va a decir parte de, del éxito, ¿verdad? Así que eh, un saludo a todos, y aquí estamos este, aprendiendo y compartiendo. Gracias. También, este, Marcos, si no me equivoco, este eh, Guerra, Guerra, Gustavo Guerra, que pues, está es el mismo que estoy pensando, el que está aquí ahorita sí, ¿no? exactamente sí. Ah, magnífico, yo lo voy a encontrar a él ya somos amigos y hemos estado ahí trabajando en un par de proyectos pero me voy a encontrar con él en dos, tres días aquí para sí. el evento aquí en Houston, así que decirle que, que te dé los 100 dólares que me debe, por favor y <risa> pues... <risa> sí, sí, nah, seguro, <risa> seguro mentira, Oye, gracias, gracias Miguel hermano <risa> Los que no tienen... a saludar aquí, por favor los que no tienen auricular, por favor, eh, silencien los micrófonos Y cuando quieren hablar, lo activan y listo, ¿sí? porque si no hace un bucle el audio terrible eh, Y otra cosa, so, veo que somos muchos Hay gente muy talentosa hoy, así que si nos pasamos de la hora Y alguno tiene que retirarse, no hay problema, se retira Escribe por el chat, no es necesario que avise que va a salir o algo ¿Sí? Generalmente lo hacemos de una hora, pero veo que somos bastantes hoy Nilda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Marcos? Feliz, encantada de estar nuevamente acá en otro Café Consciente, eh, para quienes no me conocen eh, y para los que me conocen también, soy Nildo Ordaneta, <ríe> me consiguen en, en Facebook también como Nildo Ordaneta, consultora conferencista desde hace, no lo sé, como 23 años, pero dedicada siempre al sector empresarial, digamos a formación corporativa, lanzada este mundo online, a este mundo de las conferencias abiertas, eh, lo que va de año, y feliz de estar compartiendo con ustedes este tema porque incluso estoy en proceso escribiendo un libro que se llama Felicidad y éxito, el círculo virtuoso. Entonces para mí el éxito hace parte eh, de, de todas mis conferencias, igual que la felicidad, eh, creo que son una llave inseparable. Y eh, trabajo temas como liderazgo, eh, comunicación asertiva, negociación, todos ellos siempre desde el ser servicio, pero desde el ser desde el ser humano, detrás de todo eso, la formación del ser para alcanzar todas esas uh, competencias, eh, siempre vinculadas a la búsqueda de la felicidad y el éxito, ¿no? Eh, gracias una vez más por permitirme estar aquí, o, y, y sé que tengo mucho que aprender, porque ya vi pues, los tiburones que hoy nos acompañan. Gracias, y, sí, sí, terrible, ¿sí? está ¿sí? terrible sí, esto. Acá tenemos la, la puerta de entrada, que es el cafecito, todos tomando un cafecito, ahí el líder gladiador. A ver, Pupo, Pupo, ¿dónde está el té? Quiero verte con el café o el té, hermano. Pupo si está, no está afuera, Aquí estoy hacia, haciendo publicidad Miguelito, ¿También? lo máximo este libro ah, tienen que conseguirlo, este libro el Lo máximo Vamos por eh, el, el, Lo que el, queremos no. ver es el té o el café, ¿dónde está hermano? Acá está, acá está, acá está. café con leche café Ah, con leche. Eso, eso, eso, eso, eso No, hoy, hoy por ejemplo cuando le invitaba a Alberto, Alberto me pregunta eh, más o menos un poco la dinámica y yo le digo mira, yo sé que eh, que vengan que entren 10, 15 personas, no, wow no estamos haciendo, un. no somos 500 pero yeah. hay cosas que son importantes acá, una es que esto queda en YouTube y Cualquiera de ustedes lo puede bajar y subir a su canal, ¿sí? Esto es de todos, no es mío. Y número dos, que eh, estamos generando comunidad, ¿sí? Algo que nos falta un poquito, ustedes saben que somos latinoamericanos, que nos falta trabajar en equipo y está bueno que nos conozcamos y conversemos entre nosotros. Alexandra, ¿cómo estás? Eh, ahí te saco el micrófono antes que lo hagas vos, ahí está. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy ecuatoriana, vivo en Río de Janeiro, y desde hace eh, un par de años, más o menos, eh, trabajo como coach de desarrollo de carrera profesional. Y bueno, antes fui profesora en Lima, en la universidad, y trabajaba en marketing unos cuantos años. Eh, y bueno, mi definición del éxito, digamos que trabajo el tema del éxito con mis clientes en coaching, desde, iniciando desde el punto de vista de los valores que cada uno tiene y a partir de los valores que la persona tiene, el tema del éxito para cada persona. Porque como decía Marcos, no estamos todos hoy, creo, seguros de que lo que nos dijeron que era el éxito es realmente lo que hoy se define como éxito y trabajo mucho con la generación Millennials, entre 26 y 34 años más o menos, el 90% de mis clientes, y creo que eh, ahí ya tenemos una redefinición del éxito en este segmento de la población, eh, que es un poco diferente a quienes quizás somos un poquito mayores, y, y entonces podemos hablar un poco sobre el tema de millennials y la definición del éxito. Ah, pues no, no dije, me pueden encontrar, ¿cierto? Eh, disculpen, <risa> mi, mi página es puntocom eh, Y en Facebook, alexandra.com. Gracias Ale, Raúl, eh, A Tavo no sé si presentarlo, pero bueno, Tavo está haciendo la radio en la cual estamos transmitiendo en vivo para eh, para Colombia, así que bienvenido Tavo también. Raúl, estás en Perú, ¿querés presentarte? Claro, hola, ¿qué tal, cómo están? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Bueno, este, los acompaño con el agüita nada más, porque... Bueno, este, mi nombre es Raúl Barreto, soy coach en la especialidad sísmica y educativa. El programa hecho y certificado por la ICE, acá en Perú, de la Escuela Pentagrama. Uh -huh. eh, trabajo eh, de profesión, soy policía. Eh, soy especialista en temas preventivos, en temas de seguridad ciudadana. Eh, trabajo bastante con el tema preventivo. Me gusta el trabajo con jóvenes y el tema de la, del trabajo antes de la delincuencia. Y utilizo bastante el tema del coaching educativo. ¿Por qué? Porque trabajo con grupos jóvenes. Eh, también hago trabajos en temas de consultorías estoy recién despegando en el tema de, de empresarial, eh, acabo de crear mi empresa que es BIS Soluciones Humanas eh, trabajo también este, como facilitador en, para algunas empresas en dinámicas grupales ya con Alberto oportunidad de trabajar en algún determinado momento después este, bueno, estoy en esto eh, me van a encontrar en el Facebook me van a encontrar como Raúl Barreto eh, con el fanpage me van a encontrarme como Coach Raúl Barreto mi página web es www.raúlbarreto.com y eh, bueno, no tengo Twitter <ríe> no utilizo Twitter chicos, este, sobre, hablar sobre el éxito un, po, un poco es, es hablar sobre eh, la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana tomamos decisiones que nos van a llevar al éxito como de repente eh, levantar un dedo uno ya es exitoso porque lo levanta con éxito uno no dice voy a intentar levantar esto y está en la mitad no lo levantas o no lo levantas no entonces ya eres exitoso desde ese punto entonces este tema me encanta porque lo trabajo bastante con el tema de, de, del coaching lo trabajo bastante con el tema con los chicos que tengo acá llevo un programa acá con 50 chicos en Perú que son chicos de condición este socioeconómica baja les damos hospedaje, les damos carreras técnicas en las mañanas y en las tardes de educación formal con las instituciones educativas en convenio, y, y los chicos viven acá, yo estoy con ellos, prácticamente vivo con ellos y soy como su papá, pues, ¿no? Entonces, me di la oportunidad de conocerlos, los chicos están fascinados, siempre me preguntan por Marco, eh, tienen comunicación directa con él, y, bueno, estamos acá para servirlos. y estoy ansioso de poder compartir con ustedes como con Jairo, con Alberto, Miguel, Marco, Alessandra, Tromes. Yo recién estoy en pañales, pero voy a aprender mucho, mucho de todos ustedes. Gracias. Saludos. Raúl. Y bueno, saludos, Raúl. Un saludo a, hermano. Tenemos que vernos más seguido. ¿ah? Un gran coach, Raúl. Ha ¿ah? trabajado conmigo varias veces. Está haciendo un trabajo sí, eh, muy, bueno. Muy, muy bueno. Saludos, ¿cómo están ustedes, Víctor Familia? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, hola Víctor. Soy nuevo aquí con ustedes. Quiero agradecer a Marcos por la invitación. Así que me da mucho gusto poder compartir con ustedes este café o té, como bien me, di, me dijo Marcos. Eh, pues, si me permiten, me presento, sí, ¿verdad? Adelante, adelante. Soy conferenciante transformacional y autor del libro Diario de un Genio, que fue bestseller en Amazon. Este, soy un conferencista de, que regularmente diserto ante muchas personas y lo que trato es el tema de la, de la transformación personal. Vivo en la República Dominicana y bueno, aquí estoy para ustedes y poder compartir eh, con ustedes eh, en esta tesitura, verdad un café o un té como bien Marco le llama. Así que gracias por, por permitirme estar con ustedes. Gracias, Víctor. Eh, acuérdense Saludos. que arriba, arriba a la derecha pueden hacer clic para ver a todos. Saludos, eh, Víctor. Ven a todos en Ahí está Patricia. Hola, hola. Ahí está Pat. Dale, Pat, presentate. Y hola, Patricia, de... un abrazo. Saludos, Víctor. Un abrazo a todos. Yo creo que ya los, los que están presentes, la, la mayoría ya me conocen. Para los que no, soy Patricia Hernández Carrillo. Soy mentora en el ámbito del, del desarrollo personal. También soy, yo me encuentro en pañales a comparación de grandes personas que hay aquí. Sin embargo, trabajo con el desarrollo personal desde hace dos años. También en la especialidad de transformación. Eh, bien lo decía Miguel, eh, el éxito es diario. El éxito lo debemos de desear en todo momento y, y muchas veces las personas eh, decidimos por, por cuenta propia quedarnos con, con las dudas, quedándonos soñando, quedándonos con el hubiera, sin saber que cuando nosotros hacemos acciones encaminadas a lo que nosotros deseamos como éxito, lo vamos a lograr. Todo está en lo que tú estés basando hoy tu vida en la negatividad o en la pasión que tú quieras ¿tú, o tu fracaso personal. Mis redes sociales es Mentora en Facebook. También tengo Twitter, mentora, Periscope. Eh, y les envío saludos a todos. Alberto. Muy bien. Alberto. Alberto Pupo. Qué bueno verte, hermano. Hola. El, el mejor coach del Caribe, lo tienen ahí, ahí está bien. ¡Ajá! Wow, ¡Qué honor. Gracias, Oye, hermano. No, sí. No, eh, sí, bueno, yo, yo soy Alberto Cupo, me conocen un poco por el, como por el doctor humor, porque hago mucho de, la, de la terapia, hago muchos temas de risoterapia que tienen que ver con, con el éxito desde la emoción, ¿no? Eh, para mí también el éxito depende de cada persona, cada persona puede labrar su propio éxito y nadie le puede decir a nadie qué cosa es el éxito. Creo que el único que te puede decir que es el éxito eres tú mismo. Entonces, este eh, yo baso mucho mi, mis conferencias, ahora estoy metiendo en el mundo de las conferencias también, hago talleres, conferencias, eh, trabajo en equipo, con empresas también, tengo muchos clientes. Pero yo baso mi, mi conferencia sobre el éxito en el, que es un libro que se llama La enfermedad de complacer a los demás. Eh, <ríe> Es un buen libro que habla sobre cómo nosotros por complacer a otros queremos, cre, creamos un falso éxito, decir, por tratar de complacer a otras personas. Y eso está muy, muy este, arraigado en la sociedad ahorita porque nos venden un, un, un éxito que es enlatado, un éxito enlatado que no funciona en verdad para todos, porque el éxito depende de tus habilidades, de tu, de tu, de tu visión de la vida, ¿no? Y eso es lo más importante, que uno, uno sienta que, que es exitoso ya desde llegar a este mundo, ya ganaste la carrera que tenías que ganar, eres el espermatozoide más rápido de todos, así que no necesitas ganarle a nadie más, ya ganaste la carrera, ahora lo que tienes que hacer es disfrutarlo, nada más, y ponerte en acción para ser feliz en la vida, eso se trata de vivir. Gracias Albert, eh, sabes que me hiciste acordar de algo, eh, Jairo también, creo que todos nosotros a veces hacemos referencia y ahora vamos a presentar a José Paulino, siempre eh, hacemos referencias a, a eso de, de haber nacido solamente y por haber nacido sentirse un ganador, sentirse suficiente, ¿no? Y me hiciste acordar a, a una metáfora que no me acuerdo ni siquiera de dónde la vi, escuché, que a veces nos pasa que viste escuchás algo, lo lees y ya no sabes ni de dónde vino, pero que le decía a una persona, si vos no estás contenta con tu vida, entonces te hago, te hago, hagamos un juego. Yo te voy a mostrar un mazo de cartas. En esta carta están todos los seres humanos de la Tierra, absolutamente todos. Entonces vos me devolvés tu carta, me devolvés tu vida, y yo te dejo que saques otra. Porque te puede tocar cualquier persona en cualquier parte del mundo, con cualquier característica. Entonces devolverías tu vida. Y ahí es cuando nos damos cuenta que tal vez no está tan mal nuestra vida, ¿no? Tal vez, a veces nos quejamos de quejosos latinoamericanos que somos, pero la verdad es que si tengo que cambiar mi vida y jugar una lotería de vuelta para ver si asco y dónde cuerno voy a nacer, entonces yo no sé si me gusta tanto, ¿no? Ya no me gusta tanto la idea. Entonces es, es una linda actividad que a veces podemos hacer nosotros mismos en nuestros talleres. José Paulino, activa tu micrófono abajo a la izquierda. Estoy silenciando algunos micrófonos porque escucho mucho ruido de ambiente y después queda en la grabación. Hacen clic abajo a la izquierda para activarlos, ¿sí? No es que los estoy censurando ni nada por el estilo. Eh, José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por la invitación además. Mi nombre es José Paulino González, soy venezolano, pero vivo en Estados Unidos. Vivo en Houston, Texas. ¿Está estoy acompañando. Gente? Sí, aquí, aquí lo estoy muy acompañando bien. con un buen, buen café colombiano. La puerta de entrada. Vamos todavía. Otro sí. para, para Houston, ahí con Miguel también pueden encontrarse sí. con, con Gustavo Guerra y, y conversar, que, que tanto nos, nos viene bien conversar a nosotros entre, entre los latinos, ¿no? Yo por lo menos aprendo muchísimo de Jairo, para mí Jairo es un, no sé, es un, es un faro y aplico cada día más el... Ni siquiera sentir la competencia, porque te digo que, que es algo que te tratás de sacar de encima, de decir, no, no quiero ese tipo de pensamientos, de la envidia, de al otro le está yendo bien, mirá lo que está haciendo, le voy a sacar, voy a aprender y le voy a sacar información. Todo eso para mí es tóxico y creo que realmente tenemos que vivir y, y aprender a hacer comunidad entre nosotros. Hablamos de, de éxito hoy, bienvenidos a todos los que están en YouTube, hicimos una presentación un poco, un poco larga, pero bueno. Eh, hablamos de éxito. Jairo fue el que tiró la, la piedra, así que. Adelante, mi, mi amigo Jairo. Qué bueno, ya casi está definido, pero estaba recordando durante este tiempo que hemos estado escuchando de la propuesta que Marcos nos hizo para participar en este Café conciencia o Consciente. Consciente. Consciente, en este Café Consciente. Y recordé la primera definición que yo aprendí de éxito por allá en 1985, que decía, aprendiendo con Dale Carnegie en las escuelas de del Carnegie, decía, éxito es la consecución progresiva de metas dignas y definidas en un tiempo determinado. Y con esa definición nos pusieron a correr detrás de metas. Éxito es la consecución de metas. Exacto, exacto. Y uno arrancaba a correr detrás de la meta. Y una vez que alcanzaba la meta, le decían, bueno, tienes que arrancar para la próxima. Y, a, y otra vez. ¿sí? Sobre todo en el campo de las ventas. No hay llenadero. Las empresas no tienen llenadero. Uno alcanza una meta y se la duplican y se la triplican. Y dale a correr y dale a correr. Y en el campo del éxito tradicional o mundano, pues nos ponen a correr detrás de símbolos. Entonces nos ponen a correr detrás del, del BMW o del, o del Mercedes Benz o del Rolls Royce. No hay gente corriendo detrás de ese Rolls Royce o detrás de la mansión. ¿eh? No estás contento con la casa donde vives. Tienes que alcanzar una mansión y tampoco te gusta la ropa que tienes. Entonces comenzar a preguntarle a uno... ¿qué marca tienes? y entonces yo experimenté en algunas reuniones internacionales de conferencistas en donde algunos mostraban la marca, me decían este Mirame costó dos mil dólares yo no me atrevía a sacar mi marca porque no, no, no alcanzaba ese y entonces empezamos a basar el éxito en esos símbolos en eso que logramos alcanzar a través de esa carrera inagotable entonces de ahí yo comencé a pensar bueno esto, esto no es el éxito esto es un desgaste, esto es un estrés y veía, quiero contar una pequeña historia de, de una empresa que yo asesoré por mucho tiempo de venta directa y la número uno quien yo les había dado seminarios y todo llegó a una convención a reclamar un Mercedes Benz que se había ganado en esa carrera de, de conseguir el éxito, pero llegó arrastrando sus pies y con el rostro torcido porque le había dado un derrame cerebral en todo ese proceso de angustia. Entonces uno comienza a pensar, ¿para qué yo un Mercedes Benz, si no lo voy a poder disfrutar, si voy a tener que llegar a reclamarlo arrastrando mis pies? No vale la pena. Entonces yo comencé a redefinir el éxito y aquí quiero lanzar mi redefinición, porque ese es el objetivo del café de hoy, redefinir el éxito. Me quiero lanzar mi redefinición. Entonces yo dije, éxito es un estado mental. Lo primero que yo dije, éxito es un estado mental. Tal como decía Alberto Pupo, el éxito es individual, el éxito no es colectivo, ¿sí?, porque para los que uno es éxito y para el otro no, y cada uno tiene su camino, su propósito divino, marcado, entregado, o enviado a este planeta. Entonces, el éxito es un estado mental. Si tú logras creer que eres una persona de éxito por el simple hecho de haberle ganado a 99 millones, 999 mil, 999 seres vivos aproximadamente, ya estás, ya estás al otro lado, ya estás viviendo como una persona de Quito y jamás te vas a sentir como una persona eh, de, de fracaso o de segunda clase o de que yo no alcanzo o de que yo no puedo o avergonzado porque, porque no puedo mostrar mi auto del último, del último año, etc. Entonces, eso es lo primero, es un estado mental. Digo, el éxito es un estado mental de felicidad. Es un estado mental de felicidad. Y pues claro, habría que entrar a hablar de lo que es la felicidad. Y yo descubrí, o descubrí, no, perdón, llegué a la conclusión de que la felicidad no es un estado emocional. La felicidad es una competencia o una habilidad para vivir en este planeta superando obstáculos, saltando obstáculos. Descubrimos en estos años que esto es una carrera de obstáculos. Pareciera ser que vinimos aquí a este planeta a aprender, a superar obstáculos y a solucionar problemas. Entonces, es un estado mental de felicidad. O sea, yo descubro que soy un ser competente, que tengo habilidades, que tengo capacidades, que nada es imposible para mí. Yo puedo todo lo que me proponga hacer. Lo que viene, dice, éxito es un estado mental, es un estado mental de felicidad que viene de descubrir el propósito de la vida. Tercer elemento. Es algo que no nos han enseñado. ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito de la vida? Entonces vivimos a la deriva, lo que salga, lo que llegue, yo no sé. No sé para qué estoy aquí. Pero cuando uno descubre cuál es el propósito de la vida, ahí llegó todo. Y no importa si es que tienes que estar eh, sembrando papas en el campo, es el propósito de tu vida o transportando los alimentos, o reparando zapatos, o, o, o operando personas, o, o haciendo eh, ayudando a gente a, a solucionar sus problemas judiciales, o a construyendo casas, qué sé yo, descubrir el propósito de la vida. ¿sí? Entonces, voy, voy completando, ya voy a terminar, eh, Marquitos, te veo ahí como, como deseando, cuando Jairo va acabar? No, no, de hecho estoy anotando lo que está <risa> diciendo. Éxito es éxito es un estado mental de felicidad que viene de descubrir el propósito de la vida, lo cual te lleva a la plena realización. Ahí tienes satisfacción total. Es más, aunque no tengas un solo peso en el bolsillo, eres feliz, eres exitoso. Aunque tengas que irte a pie a la, a a la conferencia o a hacer lo que tengas que hacer, ¿sí? aunque solamente tengas un plato de lentejas en, en, tu, en tu comida o solamente una, un, un cafecito, pero ya eres completamente exitoso porque estás haciendo lo que tienes que hacer y si, y si el propósito de la vida es ser millonario, serás millonario termino diciendo esto, uno de mis clientes multimillonarios de acá de Colombia, que ha sido mi coach, mi coachí por muchos años me decía un día, Jairo ¿Vos por qué no sos millonario? Con todo lo que sabes, con todo lo que nos has enseñado, vos deberías de ser millonario como yo. Le dije, Jonacito, así se llama mi amigo, Jonacito, Jonás le dije, Jonacito, lo que pasa es que la misión tuya es ser empresario y llegar a, a desarrollar todos los restaurantes y todas las empresas que tienes. Esa es la misión tuya, la mía es ser tu coach. Porque aunque yo no tengo los millones que, ti, que tú tienes, cuando tú necesitas salir de una situación de estrés, cuando estás angustiado, cuando no sabes qué hacer en una situación crítica, en tu vida empresarial y personal, ¿a quién llamas? A Jairo Camayo. Entonces yo soy mucho más rico que tú, aunque no tengo los millones que tú tienes, pero tengo sabiduría y la sabiduría es mucho más valiosa que la riqueza. Le dijiste eso y lo perdiste como cliente, ¿no? Nunca más te no, no, no, no. Sigue siendo. <risa> sigue siendo mi, es más, me llama más, porque ahora dijo, uh, aquí está la luz. Aquí está la luz. La verdad. Yo, si yo qué, sigo qué pegado de las riquezas, voy a fracasar. No, es Entonces, verdad. Sí, no, yo, yo sé que es una broma tuya. Sí. Marco, hay que conocer a Marco, Marco de bromita. de 100%. No puedo contenerme, chico. No, no, perdón. No. Sí, yo quiero agregar algo. Víctor quería hablar, así que Víctor, okay. de sacar el micrófono y hablar directamente. Sí, Pat. Primero Víctor. Bueno, Víctor, todo tuyo. Primero los hombres. A ver si está, ¿dónde está Víctor? Lo perdí, lo perdí de vista. Dame primero. Dale. Todo. Dame primero. Dale, dale. Okay. Bueno, las damas. Ok, muchas gracias, Víctor. Eh, todo eso que, que menciona Jairo, la verdad es que me, no. me hizo recordar todo mi proceso, que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes hemos pasado para hoy disfrutar de, de una gotita de ese éxito que, que nosotros podemos gozar y que sé que cualquier persona puede hacerlo. Eh, sí es cierto que cuando nosotros vamos... Camino hacia el éxito, nos presentamos en varias encrucijadas, eh, como que a veces no tienes dinero para, para comer, pero está decente que va a empezar un, un curso que si no lo tomas en ese momento se va a perder la oportunidad y prefieres apostar para el curso y a ver mijita, soy madre soltera, a ver mijita tú y yo pues vamos a comer latitas de frijoles pero vamos a llenarnos de, <ríe> de sabiduría. Eh, es cierto, es cierto lo que él menciona, porque al, al paso de, este, de estos dos años que yo he estado trabajando con las mentorías, eh, las personas que no tienen éxito, que tienen dinero, pero que no tienen éxito, se jactan de que si yo tengo millones en el banco, yo soy mucho mejor que tú. Pero desde las palabras tan egocéntricas, dan a notar que les hace falta ese granito de éxito que es el poder disfrutar al máximo lo que hoy eres y que no se trata de dinero sino se trata más de, de, de ti, de tu carácter, de lo que tú has forjado, de lo que tú has logrado y de lo que tú puedes hoy disfrutar con tanta pronoia. Los que no conozcan la definición de pronoia es la contrario a la paranoia. Eh, los pronoicos somos todos aquí, <ríe> somos aquellos que, estamos, que sabemos que el universo está conspirando para hacer que nosotros seamos felices no importa las, las veces que estemos teniendo problemas, no importa las veces que, que nos caigamos, sino importa el momento en el cual estás en el suelo y decides acudirte las rodillas y decides avanzar, eh, y, le, y de esas veces que le dices a la vida, golpeas como niña, dame otro golpe porque no me vas a tirar, eh, el éxito va más allá va más allá de lo exterior muy adentro en el corazón de cada uno de nosotros el éxito puede ser algo tan sencillo como lo decía Miguel, como el quiero alzar el dedo y ya lo alcé como el éxito de lograr todo lo que tú quieres en la vida de manera eh, pros, eh, creo que me hiciste una señal no entendí Marco no. de manera de manera muy personal porque lo que para mí puede ser éxito, para otra persona, es algo eh, insignificante. Sin embargo, el valor se lo damos de acuerdo a la vida que hoy estamos presentando. Es lo único que puedo agregar. Bueno, chicos, no pidan permiso. Recuerden que es un café. Estamos reunidos todos en una mesa virtual en nuestra mente, en nuestros corazones. Estamos conversando directamente. Activan el micrófono y hablan. ¿eh? No es necesario que pidan permiso. Adelante. No Mira, uno de mis éxitos. Acá te lo presento, mi hijo. <risa> Súper. Marcos, este, ahí agregando. Yo pienso, hola. Están conectando. Hermoso. Sí, sí, Yo pienso que... se oh. escucha? Sí. Ok, bien. Quería agregar este, respecto al éxito. Se Voy escucha dar... muy bajo, Miguel, ¿eh? Se escucha sí. bajo. Bien, no la El no es conmigo aquí. <risa> este, quería agregar de que, con respecto al éxito, definitivamente, eh, Jairo, estoy totalmente contigo. Tengo 37 años, 37 años, y yo creo que me llevó tal vez alrededor de unos 7 años poder despertar y redefinir o darle una... Una nueva definición a éxito personal. Igual, eh, yo me había comprado y había establecido el concepto convencional. Y, si logras el carro, la casa, si logras salir de X este país a tal país. Y, y llega uno a, a creer que si uno no logra eso, no es exitoso. Entonces, un día, un día simplemente. Eh, desperté haciéndome preguntas como dice Anthony Robbins, uno de mis mentores muy grandes en mi vida y, y muy especial Anthony Robbins, él dice que utilicemos el poder de las preguntas y siempre que hagas las preguntas correctas vas a tener respuestas correctas entonces yo me preguntaba y empecé a cuestionar y, y a veces es lo que todos tenemos que hacer empezar a cuestionar, ¿por qué él dijo eso? ¿por qué eso tiene que ser mi versión? ¿por qué tengo que crear esa imagen? Eso, es lo, eso no, no es lo que yo quiero. ¿Por qué? Y una vez cuestiones, cuestiones, con el deseo de encontrarte y realizarte, créeme que, que, que el universo, Dios, el espíritu, la verdad, te va a encontrar y te va a hacer ver lo que para ti debiera ser eso. Entonces, defino eh, personalmente para MEC, para lo que yo represento, Miguel Martín, Education Center, He escrito varios libros, Marcos y Patti, y todos los que están aquí, Tavo, Víctor, yo sé que también eres un buen escritor, y ahí estás mostrando el libro, ¿verdad? Pero bueno, da la casualidad que yo escribí uno, se llama 12 reglas para una vida exitosa. Y señor Jairo, aquí expongo mi versión. Y aunque tengo 12 reglas, quiero resumirla en tres, tres facetas, tres pasos. Número uno, la mayoría de nuestra gente no disfruta lo que tiene, lo que es y lo que podría dar. Entonces yo presento, esto es lo que planteo y esto es lo que les comparto humildemente y orgullosamente, porque mucha gente dice que humildemente, pero al final es, el ego está detrás, así que yo las combino. Humildad y orgullo, les digo, orgullosamente les digo esto. Si de verdad queremos... Eh, volver a encontrar mi éxito, nuestro éxito, el nuestro, el que nos toca vivir, yo recomiendo tres pasos. Número uno, despertar conciencia. La mayoría de la gente está persiguiendo algo que no es para él o para ella. Por ejemplo, eh, eh, el perseguir un carro, el perseguir un reloj, el perseguir una casa, no hay nada de malo en eso. Pero esa es la definición de, de, de, del que creó tal producto, del que creó tal empresa. ¿Y por qué hay gente que aunque adquiera eso, no es feliz? Simplemente porque no ha despertado conciencia. Así que una de las áreas que yo creo que todos podemos llegar a estar de acuerdo es que todos necesitamos despertar conciencia de quién soy, de por qué existo. Y una vez despertemos conciencia a eso... Humildemente les digo, creo que hemos encontrado la llave para empezar a crear, a vivir, a disfrutar mi éxito. Número dos, también creo que mucha gente no sabe por qué existe. La verdad, hoy leía un libro que decía que hay mucha gente trabajando en mecánicos cuando pudieran ser abogados, pudieran ser conferenciantes. Y hay muchos conferenciantes y escritores que debieran ser mecánicos, debieran ser enfermeros, debieran ser doctores. Pero, Jairo, yo sé que te, te está fascinando esto, y, y, y veo ya allá a, a Marcos ya con ganas de dispararme, como diciendo, ya párale. Eh, ya, ya voy a pararle. Yo no dije nada. Pero, eh, estoy totalmente contigo, Jairo, y todos los que están comentando aquí de que la verdad es de que nos han vendido, y lo digo con autoridad, porque si quieren les muestro una casa, si quieren les muestro un carro, si quieren les muestro mis cuentas de banco. La verdad es de que si eso es éxito para alguien, magnífico, lo, lo halago, lo, qué, qué bueno, ¿verdad? Pero perseguir algo que no es lo tuyo es el error más grande que construye el fracaso. Porque lo contrario al éxito es el fracaso. Entonces, mucha gente, eh, eh, a, a, a manera general, cree que es exitosa por lo que ha logrado, pero es infeliz, simplemente porque no ha descubierto su razón de existencia. Así que, número uno, necesitamos despertar conciencia. Conciencia a qué soy, quién soy, qué tengo. ¿Qué por ejemplo, uso como ejemplo aquí a Pupo. Hugo no hace lo mismo que yo hago, pero él hace reír a la gente. Ese es su éxito. A él le fascina ser, ver a la gente reír, sonreír, ser felices. Magnífico. A mí me fascina ayudar a la gente que descubra y diga: wow, caramba, hoy me doy cuenta que sí tengo el talento, tengo la capacidad, tengo el conocimiento, tengo la posibilidad, puedo crearlo. Y, y eso es lo que cada quien tiene que encontrar por qué existe. Y por último, también tiene que ser una persona realizada. O sea, primero despertar conciencia. Número dos, ¿por qué existes? Asegurar tu razón de existencia y luego vivirla. Porque hay mucha gente que despierta, se da cuenta de lo que tiene, pero dice, no, que otro lo haga. Yo creo que la felicidad, el, el clímax de mi éxito, de mi existencia, es realizarme. Y en nuestro caso, escribir libros, dar conferencias, ayudar a la gente a que sea mejor. Como dijo Jairo, a él no lo hace feliz, aunque lo dudo, porque unos milloncitos ahí en el banco creo que te ayudaría, ¿no Jairo? Nos encontraríamos en Italia o, o en África, qué sé yo, allá un mes de vacaciones. pero Pero él es bien claro, eso no va a determinar su felicidad. Pero sin embargo, si él no es una persona realizada en lo que él cree, no sería exitoso tampoco. Así que tres cosas comparto, Marcos, gente, mi gente, los que están aquí. Número uno, despertemos conciencia de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hay en nosotros. Número dos, eh, asegurarnos nuestra razón de existencia. Dejemos de estar persiguiendo la imagen de otro, el producto de otro, la empresa de otro, los motivos de otro. Miren, yo decidí hasta dejar a un lado los motivos, las creencias de mi propio padre. Mi, mi padre quiso definir mi éxito, mi futuro. Yo dije, no papá, si, si a ti te gusta lo que haces, te bendigo y, y, y, y ahí estoy para orar por ti, por desearte lo mejor. Pero yo tengo otro deseo, otra ambición, otro sueño, y lo voy a perseguir. Y por eso es que existo y estoy aquí. Y si, Marcos, no sé si podría leer un, un pedacito aquí de este libro solamente para concluir. Sí, sí, sí, esto es libre, café libre. Cada ahí uno habla cuando no. quiere. Ahí les dejo con esto. Concluyo. Eh, 12 reglas de una vida exitosa, uno de mis libros, se los recomiendo, pueden encontrarlo en miguelmartin.info. Y dice así, conclusión. Para mí, éxito es despertar a nuestro potencial. Es despertar a nuestra capacidad. Éxito es hacer conciencia de nuestras posibilidades. Éxito es vivir conscientemente de quién es uno y lo que somos para ser mejores. Éxito es vida, es libertad, es amor, es Dios, es poder, es gracia. Son buenas nuevas, es oportunidad, es un nuevo comienzo. Para otros es dinero, es riquezas, es conocimiento, es experiencia, es realización. Es existencia, es sabiduría, es fe, es acción, es movimiento, es visión, es inteligencia, es tener una razón clara de existencia, es familia, es hogar, éxito es facultades, dones, talentos, capacidades, éxito es una persona, es un carácter, es una personalidad. Te invito a que reconsideres tu éxito y que lo actives en este mismo momento. Gracias. Esto es Miguel. Éxito. Yo, yo, quería, yo quería agregar, eh, muy, muy buena la intervención, quería agregar algo que escuché recientemente a propósito de la muerte de Juan Gabriel, que salieron tantos programas de radio en honor a Juan Gabriel, etcétera Y escuché una entrevista que le hicieron y le dijeron qué significa el éxito para Juan Gabriel una persona tan, tan polémica como él, que ha vivido tanto en su vida, y él dijo, el éxito es haber nacido, eso, eso es para mí la definición del éxito, eso fue la respuesta que él dio, y yo creo que desde un punto de vista básico, elemental del individuo, de ahí arranca el éxito, estar vivos y en salud. Y alineado con lo que acaba de decir Miguel, mi, mi concepto de, éxico, de éxito, perdón, va precisamente alineado a ese, al cumplimiento de objetivos que nosotros eh, tengamos planteados. Pero de manera consciente y alineados para el cumplimiento de nuestro propósito de vida. Pero más allá de eso, y creo que va alineado también con la conclusión de Miguel, es... Vivir la vida con propósito, porque una cosa es el propósito de vida y otra es vivir la vida con propósito. No es, eh, no es suficiente encontrar el propósito de nuestra vida y vivir alineado con esos propósitos, sino vivirla realmente, vivir la vida alineado con nuestro propósito. Que yo tengo una pregunta, ¿qué creen los panelistas del tema de educación para el éxito? Porque mucha gente habla de éxito, mucha gente habla de llegar al éxito, pero nadie te educa para eso. Entonces yo creo que una, un punto importante a tocar en el panel sería qué estrategias o qué cosas podemos hacer para que la gente pueda llegar a ser exitosa y a entender el éxito como nosotros lo entendemos, ¿no? Porque... Hay mucha deseducación en cuanto al éxito. Pero, ¿cuál fuera, cuál sería una buena estrategia para crear un, digamos, una persona exitosa? O podemos, ¿Cómo podemos enseñarle a alguien que, que, qué cosa es el éxito? O cómo Yo creo que es, es una muy buena, muy buena pregunta, ¿no? Silencien los micrófonos. A mí no. me, gustaría, me gustaría comentar algo, si les parece bien. Adelante. Yo no sé cómo ustedes lo tomarían pero para mí el éxito no existe. El éxito es cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros no tiene definido un propósito real, cuantificable, medible, alcanzable, entonces no hay éxito. Por eso yo digo que el éxito no existe. El éxito va a depender de la persona, el éxito no es que se compra, no es una libra de algo que uno compra. El éxito es la integración de las habilidades que uno tiene, tanto personales como profesionales, que le permite definir un propósito de vida, y por supuesto, es ese propósito que alinea todas las acciones de ese individuo, para que en el camino a ese individuo luego se le llame que es una persona exitosa o no. Pero no es que el éxito existe como tal. Reitero, el éxito es una consecución de que una persona establezca claramente un propósito de vida y luchar con ahínco, y por eso parto siempre de la tesis, que no hago absolutamente nada que no me guste. Si no me gusta, aunque me paguen, no lo hago. Y, y les puedo decir que me ha pasado. Si no me gusta, aunque me paguen, no lo hago. Si eso que me están ofreciendo no está alineado con mi propósito de vida, sencillamente no lo hago. Porque ahí es donde voy yo a caer y no tener éxito, en lo que algunas personas pueden creer o entender que es el éxito. Por ejemplo, ¿cuál es mi propósito de vida? Empoderar a las personas y empresas alrededor del mundo que viven una vida sin límites. Cada cosa que yo hago, cada escrito que hago, cada conferencia que yo dicte, tiene que estar enmarcada en esa dirección. Si no está enmarcada en esa dirección, entonces yo no estaría cumpliendo con mi propósito y por vía de consecuencia no estaría teniendo éxito. Esa es la opinión que tengo al respecto. Eh, sí, muy bien. Dale, dale, sí. <risa> no, yo quería comentar eh, sobre el tema que preguntó Raúl, creo, en, el, en la educación eh, de Alberto, cómo, Alberto, Alberto, fue. Ah, Alberto, de cómo educar para el éxito. Y un poco en, en los años que fui profesora, creo que hay que cambiar la mentalidad cómo educamos a, a los chicos, desde niños, en la universidad, etcétera Porque educamos muchísimo o... Oh, a, hasta hoy, en muchas universidades, se educa para conseguir una determinada calificación en la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Y mmm, pienso que ahí está confundiéndose el tema de educar para el éxito, porque pienso que si vamos a establecer una misión, una visión, una, un propósito de vida, y esto vaya unido a los valores de la persona, porque lo que estamos diciendo es que va unido a los valores de la persona. Si la persona, si su valor primordial es el estatus, pues claro, definiendo como define el estatus, ahí cuando consiga esto, va a conseguir el éxito. Si para mí es el compromiso con el prójimo o de, como decían, eh, apoyar a las personas a desarrollarse, como decía Jairo, aunque yo no tenga millones, pero soy tu coach y aquí estoy para que me llames cuando necesites porque tienes un problema, le estoy apoyando a que se desarrolle. Esa es mi misión y eso es lo que me gusta hacer y por eso me pagan. Entonces, aunque no me paguen millones o aunque no consiga millones. Y lo que, uniendo al tema de la educación, creo que ahí eh, es importante para quienes somos maestros eh, en, en las universidades o colegios, eh, educar para la consecución de un proyecto definido, unido al proyecto general de vida de los alumnos. Y educar para la consecución de un proyecto significaría que un grupo tiene un, un proyecto X, una misión X, que cumplir en determinada materia. A partir de ahí, Va a empezar a conseguir metas que él se está poniendo, alineando obviamente con todos los valores que cada una de las personas tiene. Porque si educamos para conseguir una nota, estamos educando al contrario, para siempre estar medidos por algo que está puesto en, en, en determinada, no sé, currículum de la universidad. Entonces... Quizás como la educación en Finlandia, que es una de las más mm, prestigiosas del mundo, de las mejores del mundo, no es necesario conseguir una nota. Y en nuestros países de la América Latina todavía es 10, 9, cuando en otros países califica el, el semestre o el cuatrimestre completo donde ha conseguido determinada, determinado aprendizaje después de... Terminar el, el periodo, entonces creo que un poco yendo a la parte de la educación y también eh, definiendo que el en lo que es éxito para cerrar eh, eh, este mi participación es definir tu misión, tu visión, tus objetivos y a partir de los valores que tienes eh, ser feliz con lo que estás consiguiendo, ¿no? Sabes que yo cuando trabajé trabajé un año en un colegio secundario tuve 10 grupos y esos 10 grupos, bueno, solamente trabajé un año en una institución, pero la verdad que te das cuenta que los chicos estudian para probar, para pasar, para el docente, para los padres, estudian para un montón de cosas, pero no estudian para ellos. Yo creo que la educación hoy debería, y compartiendo con Pupo y con todos ustedes, yo creo que la educación debería realmente enfocarse en, en, enseñarle a los chicos a, a descubrir su llamado, ¿no? ¿Cuál, fue, cuál es tu Estás llamado bien. del universo? ¿Qué viniste a hacer a este mundo? Yo creo que si nosotros enfocamos eso, si nosotros desde cada lugar logramos influir en la educación de a poquito y transformarlo a, a nivel mundial, la verdad que el cambio va a ser importante porque vas a tener gente que está viviendo, haciendo lo que ama, haciendo lo que le gusta, y no no buscando eh, la, la zanahoria todo el tiempo, ¿no? Buscando algo que, que tenés que lograr tenés que caer bien, como dijo también Miguel, que tenés que caer bien, Alberto también, que tenés que eh, eh, caerle bien a los demás, aprobar a los demás, eh, se, eh, que, que nadie te juzgue, no equivocarme, no fracasar, y todo eso me parece que es una locura de, que estamos viviendo, así que, Ivonne, eh, si querés hablar directamente empezá, eh, no es necesario que levantes las manitos. Ah, ya, hola, bueno. Este, yo creo que eso también tiene una que otra cosita a ver Raúl este yo creo que eso también viene por un tema de, del mismo sistema educativo que está diseñado para la competencia y no para la colaboración no entonces el otro día le planteaba a un amigo una idea de, de las universidades yo creo que en las universidades los exámenes deberían ser colectivos donde ahora por ejemplo si uno está en un examen y se fija lo que hace el compañero es malo ¿no? o sea te estás copiando de los y al contrario, yo creo que se debería compartir la información para solucionar el problema, porque después cuando tú llegas a la empresa o al trabajo, lo que te piden es eso, no te piden que seas tú solo, sino que colabores con otros. Entonces, desde ahí estamos partiendo mal, ¿no? Entonces, yo creo que, no creo en las evaluaciones, por ejemplo, en las, las evaluaciones individuales, sino creo en, en compartir la información para solucionar el problema. Eh, Así debería ser, ¿no? Alberto, sumando a sumando todo lo que ustedes dicen, me quería... Quisiera hacer un pequeño, bueno, y separar con ustedes un poco. Eh, Víctor habló sobre el empoderar y enmarcar un propósito en general, sobre el, lo que se refiere el éxito. El éxito de la etapa educativa yo lo defino desde otro punto de vista, rebeldes y es romper esquemas. ¿Por qué? Porque... El, en el colegio, si tú eres grande te fregaste, si eres pequeño te fregaste, si eres moreno te fregaste, si eres blanco te fregaste, si eres gordo te fregaste, si eres chato te fregaste, te fregaste por todo. Entonces, nuestro sistema educativo en general y nuestra sociedad, para empezar, la sociedad, la sociedad nos enmarca una línea donde tú tienes que ser normal, normal, normal, normal, y parametrar en todo lo, todos los sistemas de lo normal. Y entonces, el éxito para mí se define en ser rebeldes en ello en ser rebeldes en ello, en romper esos esquemas, ya que todos tenemos un propósito en la vida, todos, todos en general tenemos un propósito, sea bueno, sea malo, ¿por qué digo que sea bueno y sea malo? Porque un tiempo conocí a una persona eh, que influenció bastante en mi vida, influenció de manera negativa, pero me dejó una enseñanza y me decía, tengo una sola vida y en esta vida quisiera ser exitosa. Y su forma de éxito de esta persona era haciendo dinero, de una manera irregular, ilógica y mala, pero... Su propósito era de ella y su éxito era tener eso, dinero, nada más. Pero hay personas que no, hay personas que no necesariamente pueden definir el éxito como el tema económico, sino también el tema moral, el tema eh, ético. Hay otros que definen el éxito con alcanzar de repente la divinidad dentro de una religión, ¿no? O sea, ser totalmente religiosos y para mí ese es mi éxito, ¿no? Que Dios me acepte. Y todos los éxitos están bastante respetados, los respetamos desde su, su punto de vista, pero en lo general yo creo que debería ser romper los esquemas porque nuestra sociedad es encuadrada. A nivel educativo, a nivel educativo, creo que nosotros los docentes nada más cumplen con una currícula formal. Es decir, que de enero a febrero tal chico tiene que aprender a sumar, tiene que aprender a restar de febrero a marzo. Y si no lo hace, bueno, es un fracasado y no, no tuvo éxito. Y lo jalamos. Y encima lo jalamos y decimos: No, este chico es un torpe, empezamos a etiquetarlo y de ahí ya empezamos a trabajar en contra del éxito. Eh, creo que es desde el punto de vista de que tiene el, el enfoque de la vida. Eh, quiero responder unas cuantas preguntas, me disculpa. Jessica habló también dentro del chat, estaba hablando sobre los padres que trabajan los turnos. Y esto va bastante con el tema de la educación que podemos hacer este, con lo que dijo Alberto. Eh, nosotros, como padres bien es cierto, todos tenemos responsabilidad, yo también soy padre de familia. Eh, si yo trabajo dos, tres turnos o de repente trabajo dos días seguidos, y no puedo ver a mis hijos, ¿dónde está la sociedad? El hecho es que en el colegio los cuidan los docentes, en la casa los cuido yo, y cuando no están mis hijos en la casa, ¿quiénes los cuidan? Entonces lo cuida la sociedad, pero nosotros somos parte de la sociedad, ¿qué hacemos con los demás? Entonces, ¿cómo buscamos que las demás personas tengan éxito si nosotros los vemos de manera diferente, sin empatizarnos con ellos? Entonces, pensando desde esos puntos de vista, quiero dejar ese pequeño lapso abierto para que todos puedan intervenir. Era algo pequeño y sucinto. Hay algo muy raro. Yo que quiero tiene. agregar y contestar un poquito a lo, que, a lo que comenta, a lo que preguntó Alberto. Eh, es cierto que el éxito tiene mucho que ver con la educación, pero es la educación personal, lo que tú estés dispuesto a aprender para ti. Yo tengo solo un libro, se llama Tú eres importante de la crisis al éxito, y ahí viene un poco la contestación, Alberto. Es eh, En ese libro yo lo enmarco como una recetita de cómo tú debes de salir de lo que es la crisis hacia el éxito. Para contestar con lo de lo de la educación y lo que ustedes han hablado sobre ello, um, en la Universidad de Colima, hace unos años, Andrés Oppenheimer dio una conferencia que a mí me impactó, me dejó impactada. Nos mencionaba que te, nosotros tenemos de retraso 30 años con respecto a lo que son la, la educación de los países orientales. Nosotros como occidentales tenemos mucho retraso porque estamos viviendo a través de competencias. Y siempre estamos presumiendo de que el instituto al cual pertenecemos es el mejor de todos. Sin embargo, en los países orientales saben que, que toda su educación tiene algo que aprender de los de los institutos que, que están de, en, al alrededor. Nosotros desde pequeños nos enseñan a competir. Yo de, de, de como mamá le digo a mi hija que es mi, la hija más especial del mundo, llega a la escuela y se presenta con 30 niños que les dijeron en casa que eran el más especial en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí se ponen en, en, en controversia porque ellos quieren pelear esa verdad absoluta que se inculcó desde casa, sin saber que nosotros les estamos cometiendo ese error, ¿verdad? Porque deberíamos de inculcarles valores, aprender a compartir, aprender a ser generosos, aprender a, a amar, a disfrutar a las personas, a valorar sobre todo al ser. ¿Qué es lo que hago yo en mi libro? En el libro yo menciono que tenemos que dividir las cosas. Primero, trabajar con lo que es nuestra área personal. Tales de Mileto dice que la cosa más difícil del mundo es aprender a conocerse a sí mismo. Podemos nosotros hablar de éxito y de, de los conceptos y de todo lo que está pasando fuera, pero si tú hoy no te conoces, cualquier, cualquier concepto de éxito que pueda decir todo a tu alrededor es nulo. Debes de aprender a conocerte, debes de saber cuáles son esos dones, cuáles son esas habilidades que tú ya llevas y que solamente te hace falta desarrollar. ¿Cómo? Aprendiendo a, a saber quién eres, qué buscas para ti, qué retos has enfrentado y qué tienes para ofrecer. De ahí, otra parte del éxito es el, el poder llevar las relaciones sanas en nuestro entorno. Porque muchas veces eh, nosotros podemos creer que tenemos éxito porque tenemos millones en el banco, pero hace años dejé a mi esposa y a mis hijos porque yo quería dinero. Entonces, ¿realmente estás viviendo en éxito? Eh, tienes una mansión enorme, pero no tienes con quién compartirla. ¿Realmente eso es éxito? Eh, decían, las cosas materiales eh, no podemos nosotros eh, a tomarlas más en cuenta que las cosas eh, intangibles, ya que el carro, sea un Lamborghini, o sea un Bocho, un BMW, o sea una, un Nissan, te hacen la misma función, te llevan con seguridad de un lugar a otro que esa debería de ser la finalidad, ese sería el éxito, que tú pudieses llegar al lugar con seguridad y que todos estuvieran, estuvieran de acuerdo bien, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes esas relaciones sanas, tú brincas un poco más hacia el éxito, brincas un poco más hacia conocerte, de ahí debes de buscar tu porqué de la vida y debes de hacer lo posible mediante planes, buscar realmente cuál es tu objetivo de la vida y recoger esas metas, esas banderitas que van en el camino poco a poco hasta que llegas tú a ese objetivo. Y cuando llegas a él, obviamente, seguir con, con, planes, con planes nuevos, con objetivos nuevos. Sin embargo, el éxito no es hasta el final. El éxito es diario. El éxito es poder levantarte feliz. El éxito es poder abrazar a los que amas. El éxito es poder eh, dar un paso. No sé, eh, eh, depende depende de cada quien, ¿no es cierto, Víctor, lo que menciona? Tal vez el éxito no existe porque es algo tan abierto que, que la mayoría de las personas pudiésemos generar 20 horas hablando aquí sobre sobre el dar el, lo que es la, la verdad absoluta. Sin embargo, no hay dos voluntades, solo hay Así una voluntad que divina de la que la... nosotros debemos, debemos de, de, de, de acatar, de ser un poco obedientes con respecto a ello, ¿no? Bueno, hasta las 5 de la mañana no, mentira. Eh, les <risa> recuerdo que, está, que estamos en vivo a través de Paradigma Radio de Tavo Velázquez en Bogotá, Colombia, y compartirles simplemente una, una idea muy rápida y lo dejo a Tavo que va Un saludo, Tavo. Ahí, ahí un lo, lo dejamos. <risa> hoy hoy decimos... De todo lo último que dijeron. Quiero, sí. quiero saludar a Miguel Martín también con mucho cariño. Qué bueno encontrarlo por aquí. Ajá, don Jairo, un honor compartir por aquí con ustedes también, mi querido amigo, ¿eh? Me alegro, me alegro, Víctor. Eh, hoy decía decía Miguel, por ejemplo, que lo contrario al éxito es el fracaso, y acá, bueno, vamos, vamos a disentir, ¿no? Que muchas veces disentimos, pero con muchísimo respeto, muchísimo amor para todos, para mí lo contrario al éxito no es el fracaso, de hecho yo creo que el fracaso es hasta... Wow, Es como aprendizaje pleno. Para mí lo contrario al, al éxito es justamente vivir en el medio, como decían varios de ustedes, vivir invisible, como dijo muy bien Raúl, vivir um, encajando en todo, ¿no? Ahí me parece que ahí es donde estamos equivocándonos los, los latinos. Eh, ¿tavo, ¿Estás para hablar o si no, Ivonne, cuando quieran, eh? eh sí, yo, yo digo una, una, una cosita corta y ya te digo, Ivonne, disculpa. Dale, gracias. Eh, dos cositas, básicamente. La primera, que, bueno, bienvenidos a todos. Estamos en Paradigma Radio, estamos para toda Latinoamérica, para toda América, en realidad ni siquiera para Latinoamérica. Y ya hay bastante personas conectadas que por el chat del fanpage eh, han escrito que muy interesantes presentaciones y me han dicho poderosa esta información. Entonces, muchas gracias y bienvenidos siempre a Paradigma Radio, que desde hoy se conecta con Marcos. Y lo segundo que iba a hablar, eh, precisamente del éxito, el, el tema es, el, cuando hablaban de cuál era la, educa, la, educa, la educación, que pues creo que preguntaba Alberto, si no estoy mal, eh, hay una metáfora que yo tengo en una de las conferencias a partir de un libro que escribí también, y se llama eh, básicamente es la historia de Miguel Santiago, y a Miguel Santiago lo cogen los, los, los padres cuando es niño y le dicen, ven Miguel Santiago. Te voy a decir algo muy importante. Llega la madre y le muestra una pelota de tenis porque a Miguel Santiago le gustaba jugar tenis. Y le dice, Miguel Santiago, tú tienes nueve años y tal vez no sabes quién eres, pero te voy a enseñar quién no eres. Y tú no eres una pelota de tenis. No eres una pelota de tenis porque nadie tiene por qué lastimarte. No eres una pelota de tenis porque en el momento que te abren no eres vacío. No eres una pelota de tenis porque cuando llueve no te esponjas. Tú, si no sabes hoy quién eres, voy a decir quién no eres, y no eres una pelota de tenis. El éxito parte de descubrirnos, como ya ustedes han mencionado, y cuando el tema de descubrirnos nace de saber quiénes somos, nace ese ego. Yo parto de saber quién no soy, y que al final de todo nadie tiene derecho ni a lastimarme, porque soy un ser humano íntegro y soy una persona individual, un no número más. Es único, porque gracias a que precisamente ese espermatozoide ganó, ¿no? hoy estoy acá, hoy tengo la suerte de estar acá. Les quería compartir esa metáfora porque a partir de todo lo que han compartido ha sido muy importante. Y sé que para las personas que los están escuchando es muy importante. Eh, un saludo para todos, para Tony, para Alberto. Bueno, los... Un abrazo, talgo. A Víctor, un abrazo muy fuerte, lo sigo muchos en, en, por ahí en Facebook, entonces, un abrazo muy, muy, muy fuerte, muy fuerte desde Bogotá, Colombia, espero compartir muy pronto, además Gracias, que a, a Lima, entonces ahí seguro con... Mario. Ah, ¿vienes a Lima? Si vienes a Lima nos podemos ver, ¿ah? ¿eh? Perfecto, perfecto, genial. Un tintico, un tintico, nos, nos tomamos un tintico acá. Perfecto, genial, estoy el, desde el 21 estoy allá. Yo me anoto también, Alberto. Listo, sí. Eh, bueno, yo yo quería eh, hablar un poco de esto del tema del fracaso. Que yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que, lo que plantearon de que estar en el medio, tratar de encajar en todo, eso no es el éxito. Y yo creo que es la, parte, la peor parte de todo. ¿no? Eh, yo creo que uno debe explorar muchas cosas antes de encontrar el éxito. Nadie a los 20 años puede decir que lo ha encontrado. ¿no? Eh, y nadie a los 16 años puede decir que lo ha encontrado, porque en esa etapa estamos explorando. En ese estamos, estamos conociéndonos, aprendiendo a hacer. Entonces yo creo que el éxito también eh, se, se trabaja, se madura como el vino. ¿eh? O sea, para que uno tenga un buen vino, tú tienes que tener mucho tiempo fermentando para poder llegar a, a saber qué cosa es para ti el éxito. Incluso a esta edad yo todavía no lo sé. <risa> yo puede ser que mañana decida eh, tomar otro camino y decir, no, ahora yo quiero hacer esto otro porque no lo he probado, no, no sé qué significa. Genial. Eh, hasta ahora me siento bien, pero, pero puede ser que mañana yo decida, bueno, veo que este otro camino me gustaría tomarlo. Hay cosas que no he hecho todavía, por ejemplo, a mí me gustaría hacer parapente, nunca he hecho parapente, pero me encantaría hacerlo. ¿Ah? Todavía no me da el valor, pero un día tomaré valor y haré parapente. ¿Ah? Pero yo creo que el éxito también eh, se construye, ¿no? O sea, se construye todos los días. Y puede ser que un día... Eh, no estés preparado para, para seguir en este camino, que ya te cansas. Eh, yo, yo tengo un concepto muy claro, el cambio viene por tres cosas, ¿no? O te aburriste de lo mismo, o sufriste demasiado, o aprendiste demasiado. Entonces, cuando tú tomas el tercer camino de aprendizaje, entonces aprendes a cambiar, ¿no? Aprendes a, a buscar otros éxitos, porque el éxito no es uno solo, ¿eh? todo el mundo dice es un solo éxito, no. Hay varios éxitos en la vida, y, y en varias direcciones. Y el éxito es como el vino, yo creo que es así, o sea, uno va fermentando sus propios éxitos. Me gusta porque hablamos todos ¿Puedo? juntos o no habla ninguno. ¿Puedo? ha hablado? El fracaso es una ¿Tienes? bendición. ¿Tienes? ¿Adelante? Y vos está está ah, Muchas gracias, así está. la intervención más esperable de los que Dale Ivonne. Me hacen revivir traumas infantiles que siempre he levantado la mano en el colegio y todos hablaban entre sí Yo siempre a la señorita le levantaba la mano y nunca me tocaba, pero no importa, Dios, acá estamos Iván, ¿no? <ríe> Buenas noches Buenas noches eh, no, eh, Bueno, nos eh, estuve... La... Ivonne poné el celular derechito así, sí, bien en la grabación porque si no vas a salir en YouTube sí, así. hablar! Ahora sí, ahí vamos. Vamos. vamos. Y Don, y Don está rompiendo paradigmas, ¿sá? nos <risa> Esperame que se me fue la, la imagen. A ver. Ya, ahí estoy. Ahí vamos. Ahora sí, ¿estamos? Sí. Bueno, sí, sí, sí, eh, sí. buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. Eh, es un gusto compartir este momento con ustedes. Saludos, Iván y aprender juntos, estaba pensando muchas cosas a la vez que los oía, anotando algunas otras. Eh, la verdad que, bueno, vengo de un fin de semana de trabajo arduo y complicado, que también me hace reflexionar acerca de esto del de éxito, eh, y esto de, si, digamos, cómo se propicia el éxito social y el éxito en los demás, ¿por qué? Porque partimos de una base donde en realidad no todos tienen ni los derechos, ¿no es cierto?, ni las posibilidades, eh, y el compromiso que uno tiene también en acercarle esas posibilidades. Refiero, qué sé yo, a gente, por ejemplo, hoy estoy hablando con gente de Santiago del Estero, gente del campo, que quizás ni siquiera puede tomar un colectivo para llevar a los chicos al colegio y no tiene transporte. Entonces, eh, por ejemplo, para mí éxito es poder acercar a esa gente a las posibilidades, que realmente muchos tenemos, pero no todos tienen, y recordamos a todos que también tenemos como, como esa, ¿cómo les puedo decir?, esa obligación, ya que tenemos la suerte de poder estar con estas posibilidades, ¿no es cierto?, de, de repensarnos, de elegir un futuro, de propiciarlo los demás, eso es como que, como es un que ¿no es cierto?, que de, de poder devolverle la dignidad a mucha gente que está totalmente olvidada, y eh, pero que existe, aunque no sea mirada, entonces eso es como una referencia, ¿no es cierto?, A, hacia un otro que está allá, y espera. Eso por un lado. Después éxito, yo me imaginaba por ejemplo desde, hablando de la parte docente, ¿no?, que estuvimos hablando. Eh, el éxito en la docencia, eh, de alguna manera yo lo imagino cuando logro, con mis aprendices, incrementar la curiosidad, la autonomía intelectual y las ganas de aprender cuando vienen con ganas, con gusto, participan, se construyen, eso para mí, como profesional, desde la docencia, es un éxito. Eh, en cuanto a, como psicoterapeuta, para mí, el éxito coincide con esto de poder abrir posibilidades que la persona no tenía en cuenta, flexibilizar algunas creencias que lo tenían en una zona de, eh, qué sé yo, desagrado, de padecer, y poder eh, juntos construir un escenario mejor posible. Eh, pero bueno, ante todo, como algo personal, el éxito para mí es poder colaborar con esto de incrementar, ¿no es cierto?, que los derechos sean derechos para todos y que realmente podamos abrar, abrir un camino donde cada vez sumemos más gente, ¿no es cierto?, para que podamos realmente compartir una mirada de, constructiva de un mundo cooperativo mejor, eso fundamentalmente, ¿no? Eh, eh, y bueno, sí, básicamente eh, yo lo asocio mucho con la capacidad, ¿no es cierto?, ¿cómo lo puedo decir?, subjetiva, de disfrutar, eh, con la capacidad de encontrarse con el otro, con la capacidad de, esto que hablamos siempre, ¿no?, de, de ser felices, eh, y para mí lo contrario del éxito, como para, para ¿no es cierto?, cerrar la idea, sería la devastación y la impotencia de esto, del olvido, de, del no poder, de, de la falta, ¿no es cierto?, de, de, de posibilidades que a veces muchas personas, eh, digamos, no, no han tenido eh, ni siquiera la, la mínima condición para poder ser, eh, ¿cómo les puedo decir?, traídas hacia, o, eh, pensar que se merecen un mundo mejor, ¿no es cierto? Eh, así que bueno, es, ese es mi compromiso de todos los días. Yo quisiera, eh, quisiera tener la oportunidad de de englobar algo que se ha dicho acá. y estoy viendo la importancia de separar el éxito del logro. Mucho, está estamos vinculando mucho éxito con logro. Entonces, éxito es conseguir, es lograr, es, y resulta que yo pienso que hay que separar. Cuando yo entiendo que soy una persona exitosa o soy éxito, como decía Víctor, el éxito soy yo. El éxito no es un concepto. Entonces, el éxito, cuando decimos, éxito es un estado mental. Y una persona dice, yo soy exitoso porque gané mi primera competencia. Y entonces, con esa mentalidad, lo que haga, lo hace con, con excelencia, con amor, con gusto. Sea sembrar la tierra o sea lo que tenga que hacer, el propósito de su vida, su diferente función, ya es una persona de éxito. Yo no voy a ser ni voy detrás del éxito. Yo ya soy una persona con una mentalidad de ganador, de triunfador, de, de, de progresista, de diferentes cosas. Y lo segundo que quiero decir... Es con relación a la pregunta de Alberto Pupo sobre el tema educativo, que eso es muy valioso. Yo recomiendo leer un librito que se llama Los regalos de X, del doctor Wayne View Dyer. Hay una propuesta educacional ahí maravillosa. Los regalos de X, quien lo tenga, quien quiera que yo se lo envíe electrónico. Yo ahora casi no uso los dos libritos que yo he escrito están en electrónico. Así que. Allí hay una propuesta interesante. Y nosotros, con Marco Montivero, hemos creado un sistema de capacitación continuada que lo llamamos Business Coach y que está trabajando en construir una red de amigos del crecimiento personal continuo, gente que no va a parar de estudiar jamás, gente como nosotros que nos reunimos un lunes a generar ideas, o como dirías diríamos en Colombia, votar corriente, hablar y hablar ideas, y de alguna manera nos estamos edificando mutuamente. ¿no? Entonces, cada uno de nosotros estamos haciendo algo, pero cuando nos unimos, logramos mejores resultados. El trabajo en equipo produce mejores resultados que los caóticos esfuerzos individuales juntos ¿Qué? llegamos más lejos juntos llegamos más lejos así es mi querido mi querido ah, Víctor, Víctor Familia Víctor Familia en el apellido, eso, en el apellido lo lleva ¿viste? familia lleva el... <risa> que te diga che. De modo que vamos a seguir unidos desde cada uno de nuestros lados pero trabajando aportando todos para contribuir para el mejoramiento continuo de la humanidad. Gracias. Tony logró activar su micrófono. Vamos, Tony, todavía. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos desde Costa Rica. Pura vida. Oh, pura vida, Saludos. pura vida. Saludos, Tony. Pura vida, pura vida. El no no empieces ¿Eh? a hacer divisiones, eh. <risa> Un abrazo, Un abrazo desde, país, desde, desde, desde, desde el país que no tiene policía. No solo, no, no eso. solo eso también Nicaragua. No tiene policía en Nicaragua. ¿Cómo que no tiene policía? Me están jodiendo. No, sí tiene, sí tiene. Nicaragua no tiene policía, Costa Rica tampoco. No tienen ejército, policía, ejército, ejército, ejército. Ah, porque yo estaba este, pensando este, no. a ir por ahí si no había policía. Avísenme, eh. Ah, no, no, no, no. Aquí somos, aquí somos pura vida, aquí este somos eh ahí somos pues, puro Juan. Un perfil de, de vacilón. No, no, me gustó ah, no, algo vacilón. que hizo por ahí de, de, de maje. Esa es como va, nuestra va. palabra de bola. este No, me gustó mucho lo que decía Jairo en el sentido de, de... De verdad, o sea, que muchas veces andamos detrás del éxito y el éxito está en nosotros. Mi aporte va desde de, de, de que yo creo, y bueno, yo también tengo un libro que se llama El sendero de un sueño, y en ese libro, pues yo redacto muy bien que el ser humano nace exitoso. Nacemos con todos los complementos para ser exitosos. ¿En dónde está realmente el éxito o qué es lo que busca realmente el ser humano? Pues felicidad. ¿Qué niño no es feliz? Y, y nosotros comenzamos a cambiar toda nuestra vida, todo nuestro esquema. ¿Por qué? Porque comenzamos a comprar ideas de nuestros padres de, de figuras de autoridad, de los sistemas de educación que están obsoletos y y ya lo han dicho muy bien, y comenzamos a vivir una vida que no es nuestra, por eso es que comenzamos a tener tantos problemas, después queremos comenzar, queremos comenzar a volver otra vez, a ser felices como lo éramos cuando estábamos niños, y creemos que la felicidad está en el exterior, en todo aquello que nos han dicho, este, comprar, tener, hacer, y olvidamos algo que es muy importante, que es nuestra esencia, nuestro propio ser entonces, yo, yo sí creo que los niños nacieron felices y yo, yo me gusta verlos, me gusta admirarlos. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿para qué andamos buscando tanta cosa si el ingrediente primordial de esta vida está en los niños? Eh, muy pronto voy a tener un taller que, que se llama Descubre tu talento. Mire, el talento a mí, en mi propia existencia, me ha traído felicidad y sé que a todos ustedes también, porque todos los que estamos aquí hacemos lo que nos gusta. Eso significa que hacemos lo que nos da la gana. Y eso, eso, a eso sí le llamo yo rebeldía, una rebeldía positiva y estamos cambiando el mundo, estamos ayudando a muchas personas. Entonces, yo los insto a todos ustedes, y sé que lo están haciendo, a inyectar a, a todas esas personas a través de los talleres, a través de las conferencias, a través de todo lo que estamos haciendo, de este gran movimiento, a despertar esa conciencia de sí, es cierto, hay que decirle al mundo, que debemos cambiar ya, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy fácil, nada más sigamos los pasos de aquellos niños que fuimos hace mucho tiempo, que teníamos grandes sueños, que con una tortilla que me daban eh, mi abuela, con, con un poquito de natilla, yo era el ser más feliz de este mundo. Hoy, y lo digo por mi propia experiencia, ando detrás de muchas cosas que un día vamos a dejar aquí, la felicidad es diferente, el éxito es estar todos los días satisfecho con lo que Dios me ha dado. Y claro que debo construir grandes cosas, pero no para mí, sino para aquellos que vienen detrás de mí un mundo mejor. Yo, yo, yo quiero lanzar un comentario, o una pregunta, mejor dicho, y es sobre la relación entonces de la felicidad y el éxito. ¿Es uno consecuencia del otro? O los dos son un estado mental. ¿Qué, qué opinan de, de, de esa relación entre uno y otro? Bueno, yo la verdad yo creo José que. Paulino, yo dije, yo dije aquí, ah, perdón. Yo dije, el éxito es un estado mental de felicidad. Las dos cosas, ¿vale? Claro. Es, dale, dale, a, dale. Pero pasa algo muy común. ¿quién va a hablar? Ah, por favor, Nilda, adelante. Gracias. Eh, yo creo que me han ahogado el terreno. Eh, yo creo a veces que no, no, no es cuándo eh, entrar por entrar, sino cuándo entras, y creo que este es el momento oportuno por dos razones. La primera, eh, me abren espacio para comentarles sobre mi primer libro que se llama Vivir como un niño para no sufrir como un adulto. Creo que hace gala precisamente de que venimos al mundo equipados para ser felices, ¿no? Eh, y en el camino, en algún punto del camino, empezamos a darnos golpes en la cabeza, nos empezamos a tropear y terminamos <ríe> desvirtuando el camino, el rumbo y, por lo tanto, el éxito. Lo segundo es que en mi presentación, cuando, cuando tuve la oportunidad de presentarme a este grupo, les decía eh, que para mí el, el libro que estoy escribiendo ahora se llama Felicidad y éxito, el círculo virtuoso. Y es porque son eh, in inalienables. Para mí hacen parte de una pareja que no puedo separar. Casi me encantaría pensar. Que, que alguien decía por allí que fracaso y éxito dan fe, yo creo más bien que la felicidad y el éxito se unen allí para, para formar esa fe, y es que para mí son inaliables, ¿sí? La felicidad en sí misma te, te permite disfrutar el éxito, el éxito por sí mismo te da felicidad, son dos cosas que no puedes separar, si, si eso que tú llamas éxito no te da felicidad, entonces no es éxito. Independientemente, yo con esto quiero hacer un énfasis. Eh, yo no puedo desestimar a aquellas personas que creen que en el dinero, en el, en el tener, pues ahí está su éxito y su felicidad. Yo no soy quien para juzgar que eso no es posible, ¿no? Lo que yo sé desde mi punto de vista es que a mí no me lo ha dado. Y, y por eso yo he definido, he definido el éxito, eh, y, y, y quiero con esto, antes de decir mi, mi opinión o mi concepto, es que no puedo ir en contra de, de lo que han dicho, ¿no? Eh, comparto y no voy a repetir, pues, todo lo que han dicho sobre conocerse, etcétera, etcétera. Pero sí quiero decir, agregar más bien algo más, y es que el éxito es un sentimiento. Tanto el éxito como el fracaso es un sentimiento, ¿no? Eh, ¿Por qué lo defino como un sentimiento? Y quiero dar un ejemplo. Eh, los, que, los, los que estamos en Colombia, aunque no seamos colombianos algunos de nosotros, y queremos mucho a la Selección Nacional de Colombia que está reuniendo últimamente una cantidad de éxitos en el fútbol y que le duelen a los argentinos y todos los demás. <risa> la verdad es que nuestro mundial pasado, a pesar de no haber ganado el mundial, eh, Colombia se ha sentido muy orgulloso de lo que fue el papel que jugó la Selección de Colombia en el mundial, sobre todo porque fue eh, galardonada con el premio al eh, juego justo, juego limpio. Y eso orgullece a cualquiera. Incluso a mí, que no soy colombiana, pero yo ya tengo siete años haciendo vida en este país, ¿no? Qué rico que, un, que, que los latinoamericanos podamos sentir eso. Y yo estoy segura que la selección colombiana sin, y el país entero sintió éxito, más allá de que no ganaron la copa. Entonces, yo quiero con esto recalcar lo que decía Jairo, hay que separar el, el logro del éxito. El éxito es una emoción, es un sentimiento. Y no importa qué tan grande o pequeño, donde estés, que, que, que logres o no logres, que tengas o no tengas, que seas o no seas. Lo que importa es cómo te sientes con eso. Porque eso es lo que va a definir realmente que eres una persona exitosa, al menos para mí. Eh, debo decir también en ese mismo sentido que pues, que el éxito no se alcanza. Le digo a la gente que si quieren alcanzar el éxito, van por el también equivocado No es posible alcanzar el éxito, y eso es una razón muy simple. Yo para alcanzar algo tengo que estirar la mano porque se supone que estaba allá afuera y el éxito jamás está afuera, porque es un sentimiento y por lo tanto debe vivirse, vivirse dentro. El, el éxito se construye todos los días y no solo se construye, sino que el éxito evoluciona y se redefine todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos evolucionamos y somos distintos todo el tiempo. Entonces en ese mismo eh, crecimiento personal que tenemos, nosotros también podemos ir definiendo el éxito, que no significa que lo que tenía no era éxito. Significa que mi éxito debe acompañar mi evolución y mi crecimiento. Y eh, quiero mm, terminar con dos cositas. Una frase que me encanta mucho y es vivir el éxito sin culpa. Hay personas que sienten culpa de sentir éxito, de ser exitosos o de vivir el éxito. Por aquello de que no debemos ser orgullosos, de que debemos ser humildes. Y yo creo, quiero bueno, compartir... ¿sí? Entonces se debe vivir el éxito y disfrutar el éxito sin culpa, sin culpa. Es que si le digo a los demás, entonces voy a generar envidia, o la gente va a pensar que yo no estoy siendo humilde, no importa lo que uno piense. Vive y disfruta el éxito sin culpa, porque es un sentimiento que tienes el derecho a disfrutar. Eh, y quería invitarlos, ojalá a todos, <ríe> ojalá me acompañen todos el próximo miércoles, eh, siete y media hora de Colombia, porque precisamente comienzo mi ciclo, de webinar eh, Felicidad y Éxito en Círculo Virtuoso. Ojalá me acompañen porque todo lo que he escuchado aquí eh, es, es muy valioso para ese webinar que pienso hacer el próximo miércoles 7 y 30, eh, a los que estén interesados. Eh, con eso quería pues terminar y yo creo, insisto, en que venimos equipados para ser exitosos y lo único que nos falta es creerlo y además de eso disfrutarlo, gozarlo sin culpa. Muy bien, excelente, Nilda. Saludos. voy quiero decir algo interesante. Yo veo que Marco se fue. Se, no, se, ahí está. Marco se aburrió de este no, café. No, no, ahí está. Marco está, está café. Se fue, <risa> Marco está ahí. No abandonó. Entonces, quisiera. Marco <risa> no se ve, levanta la mano, grita. <risa> quiere, quiere que, decir, que vaya. Que he visto tantos libros hoy que yo dije, se me hizo la boca agua pensando cómo poner todos esos libros en nuestra tienda virtual de Business Coach. Por favor, pongan todos esos libros ahí para comenzar a ofrecerlos a través de la tienda virtual de Business Coach. Y no solamente los libros, sino también sus talleres, sus seminarios, sus conferencias. Magnífica idea, Se pueden vincular gratuitamente, por favor. Únanse a esta red, no les cuesta nada. ¿Eh? Bueno, yo, yo lanzo yo lanzo un reto, voy a lanzar un reto. Mira, yo con, yo con Víctor he hablado una cosa para el año que viene, que es un congreso internacional de felicidad. Entonces yo los invoco a que todo el que quiera participar, el que quiera juntarse, el que quiera poner algo para hacerlo, y yo creo bueno, que podemos hacer uno de los países más felices, que es Dominicana. Apúntame, Dios. Apúntame, Dios. Apúntame, ah, no, ahí, definitivamente. apúntame, apúntame con el taller de la felicidad que tengo. El taller, de hecho, ¿también? en estadística ha salido como uno de los países más felices del mundo, sí. República Dominicana. También. México también el planeta Tierra es lleno de felicidad. No puedo Estos somos felices, ahora. somos gente maravillosa y extraordinaria. Viva Latinoamérica. No, Viva por el por planeta favor. Tierra. Viva la humanidad. una teoría. Yo tengo una teoría. Lo que pasa es que el meteorito que extinguió a los dinosaurios cayó ahí en el Caribe. Y entonces toda la gente del Caribe son felices. Mira, parece <risa> joven. ¿sí? es sí, sí, sí. un mineral que transmite la felicidad. Sí. La <risa> Mira, felicidad los venezolanos es, es algo felices. que viene... Mira, en los venezolanos en somos tan felices de... que hacemos chistes del desastre que estamos viviendo. Así Oiga. que, ah, fíjate, de, eso somos eso no la nosotros felicidad, nosotros felicidad La felicidad, ese ya es otro tema. Bueno, viene el café consciente de la felicidad. Ya eso, pero ya estamos entrando en el café consciente Bien. de la felicidad el café consciente de la semana que viene no tiene el... abordamos la felicidad la felic... Yo, me gusta ese tema Dale. La semana somos... que viene. mire cada ser humano trae dentro de sí esa chispita que se llama felicidad y el próxima semana si hacemos ese café consciente les cuento la historia de cómo Dios Creó la felicidad y cómo fue que la empaquetó en todos los seres humanos. Ya, Don bueno, Jairo. Grande, Jairo. Capo. Sí. Don Jairo, yo yo Jairo, creo está que. yo ah, Está invitadísimo y todo el panel está invitadísimo a, a colaborar. Yo no. Yo no me creo dueño de ningún evento, así que yo, cuando hago un evento, lo que hago es. Como vengo de un país que es comunista y aprendí ahí. Bueno, chicos, consúltame ahí, chicos, <risa> consúltame. Pero mis ideologías, mis, <risa> yo, mis <risa> <juzme>. Entonces, <risa> Oye, yo comparto mucho, comparto mucho. Me verlos a todos. Tienes 17 conferencistas para ese evento. Ale. Eh, a ver, estamos, a Vamos a organizar Vamos con el cherry, Alberto. ¿Dónde lo quieren hacer? Bueno, yo, yo, mi, mi idea era hacerlo en República Dominicana, porque tiene una infraestructura que nos hace felices, que es la playa. Entonces, ¡La playa! Un <rugos> malocón impresionante. <risa> Entonces, este, yo hablé con Víctor hace, un, hace como un mes, no sé, algo así. Dos semanas. Eh, pero bueno, está en proyecto todavía. La idea es hacerlo el próximo año. Yo eh, creo que una de las cosas que estaría bueno que nosotros aprendamos es lo que hace TED, porque TED te hace un evento gratuito y trabaja todo con auspiciantes, por ejemplo, hay mucha gente de nosotros que tienen casas y que te dicen que podrían tranquilamente una persona viajar hasta ahí y no usar el hotel, usar una habitación, pues son tres días, dos días, tres días, nadie se va a morir, al contrario, hay muchísima gente que sería bienvenida, que le gusta que venga alguien a la casa, solamente consumiría un poco de comida, o sea que creo que eso tenemos que aprender nosotros, a hacer, a comunicarnos entre nosotros y ayudarnos, porque la verdad que sería, es un impacto para todos, si nadie le saca mercado a nadie, nosotros somos 20, 40, 50, 100, nos ayudamos todos, ¿no? El mundo es muy grande como para decir, uy oh, no, me vas a sacar un poco de audiencia, me parece que, me parece que nos ayudamos entre todos y, y ganamos todos, y gana la gente también, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Decía Martin Luther King, o aprendemos a vivir juntos como hermanos, o pareceremos todos juntos como necios. Amén. Yo me anoto también. Bueno, yo quedo ahí anotado y me, nos vemos en el próximo café consciente de la felicidad. Gracias, buenas noches a todos. Somos la gente más feliz del mundo. Chao. Y ya pronoico, va. cosa, acuérdate, Jairo Pronoia. Ya sí, la aprendí ¿Prono? contigo. La pre... Uno siempre aprende con la gente chévere como tú. Así, bueno, así, hacemos. así me veas chiquita sin chiste. <risa> No, no. Mi esposa sí, vamos a sacar pequeño, la, foto, que la, foto, la, la foto, la foto, la foto, la foto, la foto. Ah, foto. ah la foto, por favor. La foto, ya estamos para es. la foto. Les digo acá. que fue, les comento sí. que fue el café consciente con más audiencia en vivo, porque después hay uno que los ven más que otros. Eh, tocaba, 18 personas hubo en vivo acá, así que bueno, hubo bastante gente escuchándolo. Y mucho chat también, mucho chat. Así la participación de Ivonne, me encanta. Gracias. Ivonne es una genia. Quiero invitarme, Marcos. Lo he disfrutado realmente. Muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias por estar, Víctor. El dedito arriba para, para el coffee, y va la foto. Esto tarda un poquito, es lento. A la una, a las dos, ahí va. ¿eh? Eso, ahí salió. Foto grupal, la guardo como foto grupal. Marcos, Entonces. Marcos, el... sí, decime. Eh, antes de, no, no solo fue con más audiencia en el, en, en el tema de, del chat y demás, también tuvimos bastantes oyentes hoy, yo creo que desde la semana pasada que se creó Paradigma Radio, es el día que más hemos tenido, ya con hora y media precisamente, que son dos programas que se cruzan. Entonces, para todas las personas que quieran, Anilda le decía por el interno, por el chat, que si quieres unir el webinar con la emisora, genial, para que los oyentes también estén y las personas, está abierta la, la, la emisora para todos. Entonces, gracias a todos ustedes. Gracias, Tabo. Gracias, Tabu. gracias. Ojalá, Tabu. Esto, ojalá, ojalá esto de trabajar en equipo deje de ser una idea, un concepto de trabajo en equipo, y cosas que hablamos y empecemos a hacerlo realidad, de verdad, y corazón, eh, yo busco mm -hmm. aplicarlo. Y cuando viene una idea de, de, de envidia O que a veces pienso, uy, mira ese, cómo le va, qué sé yo Enseguida me pego un cachetazo y digo, no, pará Porque no es, son las emociones que, que, que me suman y que quiero tener Chicos, les agradezco muchísimo estar La semana que viene vamos con Café Si no me dices si yo te lo doy, Marco <risa> <risa> <risa> <risa> Ningún problema, ¿no? pumba La semana que viene estamos nuevamente en vivo A las eh, 21 horas de Argentina, 10 y... Una última frase, el no, éxito no, no. solo se alcanza en equipo Si no tienes equipo no hay éxito si sea, no, el, el éxito no solo ejemplo. es en equipo. Si no hay equipo, no hay éxito. El no primer hay... equipo es la familia. Tú sí, pues te veo pronto. Gracias, Albert. Eh... Saludos a todos. Bendiciones. Si lo estás viendo... Igual, compañeros. Bendiciones, equipo. ocupan semillas de felicidad, yo se las mando de Costa Rica. Mátale, guaro. <risa> la pura vida. Aquí los espero en Las Vegas. <risa> si estás pura viendo vida. en YouTube, acordate de compartirlo, dejándonos para llegar a más personas, el lunes que viene, mismo horario, 21 horas de Argentina, 19 horas de México, Perú, Colombia, estamos en vivo hablando de la felicidad con todos, eh, todos los que quieran estar presentes aquí. Gracias chicos por estar en vivo, y nos vemos en el próximo Café Consciente, el lunes. Chau. Sí, de Facebook. chau. chau, chau. chau.